En esta segunda parte de la clase eh, veremos la insuficiencia renal aguda. Eh, la característica de la insuficiencia renal aguda es que eh, hay una disminución de la, de la función del riñón eh, y podemos dividirlas que esas disminuciones pueden eh, ser debido a causas que tienen que ver con la irrigación, a lo cual llamamos una insuficiencia de tipo prarrenal, eh, algún trastorno que altere la estructura propiamente tal del riñón, es decir, los nefrones, lo que llamamos una insuficiencia de tipo intrarrenal o trastornos que interfieren con la eliminación de los desechos eh, eh, y eso lo llamamos como eh, insuficiencia porrenal o una insuficiencia de tipo obstructiva. Eh, aunque eh, el, en etapas te, en la característica principal de la insuficiencia renal, que si es detecta, detectado en etapas tempranas, eh, eh, fácilmente puede ser reversible con un tratamiento. Entonces, a nivel del, del nefrón, podemos calificar eh, a la insuficiencia renal crónica como una disminución rápida en la filtración gromerular que resulta en un balance anormal de fluido, electrolito y azotemia que azotemia significa mayor con concentración de urea y otros compuestos de nitrógenos de la sangre ahora eh, eh, a nivel de la, de la, del nefrón o la nefrona podemos pensar que hay disrupciones en alguna de las cuatro funciones básicas de los nefrones Una, Puede ser disrupciones a nivel de la filtración, de la eh, reabsorción, de la secreción o de la excreción. Yeah. Eh, clínicamente, al igual como vimos en, el, en la clase pasada, eh, puede, eh, es importante conocer el funcionamiento eh, renal. ¿Ya? Y, y básicamente no, no podemos tener acceso directo a saber el funcionamiento, eh, eh, a medirlo directamente, sino que lo hacemos indirectamente a través de algún metabolito. Y para eso el metabolito más importante es la creatinina en el suero. ¿ya? Y la, eh, la creatinina eh, tiene... En mucha relación el, los problemas a nivel de la filtración con la, la, eh, el funcionamiento de los transportadores de la creatinina a nivel de los túbulos, como están ejemplificados acá. Ahora, eh, no vamos a hacer un gran repaso de esto de fisiología de la creatinina, um, así que vamos a pasar rápidamente por estas diapos que representan el metabolismo de la creatinina. Lo que nos interesa saber es que la creatinina está en un alto porcentaje en la musculatura, ¿ya? Eh, en el músculo esquelético, riñones y e hígado. Y eh, hay una reserva de creatinina ¿ya? Que, está, que representa el 1.7% de creatinina eh, eh, normal y creatinina eh, fosforilada. ¿ya? Y este es el metabolismo de la creatinina en el organismo. Bueno, entonces, insuficiencia renal aguda la podemos resumir como un aumento abrupto, rápido de la creatinina en el plasma. Puede o no ser con un aumento de la salida de orina. ¿ya? Ahora, eh, ¿cómo se puede producir una disminución de la filtración de, de creatinina? Eh, eso básicamente depende de las fuerzas que impulsan la filtración glomerular. Eso ya uno debería como conocerlo en, en la, de la fisiología. Puede ser por una disminución de la presión hidrostática dentro del glomerulo. Aquí está el glomerulo y la filtración a través de, la, de los capilares glomerulares que es esta, esta zona que estoy remarcando aquí. Depende, obviamente, de la, de la presión eh, sanguínea, que es la que impulsa el flujo de plasma a través del de glomérulo. ¿ya? Entonces, eh, para que haya una falla de la filtración glomerular, tiene que haber una disminución de esto. ¿ya? Entonces, ese es un primer punto. La otra manera en lo, en lo que puede variar la filtración glomerular es por un aumento de la presión y hidrostática intratubular que es una fuerza que se opone a la a la filtración glomerular, ¿ya? es un balance y eso está definido por la, la ley de, de Starling que que lo vieron en el, su curso de fisiología. Otra manera en la cual se interfiera con la filtración glomerular es con una, una un aumento de la de la presión osmótica ...del filtrado glomerular. Entonces todo esto puede llevar... ...a una disminución... ...de la filtración glomerular. Entonces como vimos... Eh, ...en la clase pasada... ...es muy importante acceder a, a saber... Eh, eh, ...una variable que nos indique... ...cómo está funcionando... Eh, eh, la, ...la filtración glomerular... ...y eso es la, la, la concentración... ...de creatinina en la sangre... ¿Por qué? Porque hay una parte de la creatinina que es excreta y otra parte que es absorbida y, y tiende a ser un valor relativamente constante. Y es afectado por la filtración glomerular. En, en términos de la etiología, las causas las podemos agrupar en, en tres grupos. Una de tipo prerrenal, que es disminución en la irrigación del riñón. Eh, otra de tipo intrarrenal, que son trastornos que alteran las estructuras que están dentro de los riñones, es decir... Eh, la nefrona, por ejemplo, y de tipo renal, que son de tipo eh, trastornos obstructivos que dificultan la eliminación de los desechos por la orina. Bueno, este, esta condición de disminución de la perfusión o de la filtración del riñón podemos eh, conocerlo como una condición de eh, llamada de azotemia azotemia viene del griego eh, azoe que se, era la primera eh, nombre que le dieron al nitrógeno y, y la persona que le dio el nombre él utilizó el prefijo azoe que, que significa sin vida y hemia significa una condición sanguínea entonces la azotemia es un nivel anormalmente elevado de producto de desecho nitrogenado en la sangre en particular la, la urea y el otro que vimos hace un momento es la creatinina. Entonces, eh, por ejemplo, algunas de las causas que generan esta azotemia eh, prerrenal es, eh, por ejemplo, los medicamentos antiinflamatorios no ya o la eh, inhibición de la enzima convertidora de angiotensina o puesto aquí como inhibidor de ACE. Entonces para, eh, ¿Cuáles son los efectos que producen estos medicamentos antiinflamatorios, por ejemplo? Entonces, Aquí esta es una caricatura de una nefrona, aquí está la cápsula de Bowman, aquí están los, los capilares y aquí está la arteriola aferente y la arteriola eferente y acá se produce una cierta salida. Entonces, el, el problema con es que los medicamentos antiinflamatorios esteroídos es que generan una vasoconstricción en la arteriola aferente. Entonces, por lo tanto, esta, esta vasoconstricción que se produce acá va a llevar a una disminución de la presión arterial eh, glomerular. ¿ya? Por lo tanto, habrá una menor eh, filtración eh, glomerular en la nefrona. Los otros, es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina ya que genera vasodilatación ¿ya? de la arteriola eferente, la que sale del nefrón. Por lo tanto, eso también va a producir una disminución de la presión acá y una menor filtración eh, glomerular. entonces Recordemos un poco que, esto es lo que eh, estas eh, drogas por un lado, los medicamentos antiinflamatorios y por otro lado, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que regulan ambos la presión arterial, tienen que ver con interferir en este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Que son eh, eh, la angiotensina 2: es, una, eh, es un vasoconstrictor, ¿ya? que eh, re, eh, se secreta como producto de la disminución del volumen eh, extracelular yeah. y lo que hace es producir una disminución en el, el filtrado glomerular entonces eh, para recordar que el sistema renina-angiotensina es eh, es una, la producción de la angiotensina que es una, un aminoácido de 400 perdón, del angiotensinógeno, que es un, aminoácido, un péptido de 453 aminoácidos que está producido en abundancia por el hígado, pero la renina que es producida por el riñón es una enzima que es el, el factor limitante de esta reacción. ¿ya? Mayor producción de renina, hay mayor conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1, que es un péptido ya disminuido de 10 aminoácidos, y después eh, esta otra enzima, que es a nivel pulmonar, lo que hace es convertirlo en angiotensina 2, ¿ya? que es el aminoácido de, de 8, perdón, que es el péptido de hecho aminoácidos que finalmente ejerce la acción. ¿Y dónde ejerce la acción? A nivel de las arteriolas eh, aferentes y eferentes que promueven la contracción de estas arteriolas, ¿ya? Por otro lado, la angiotensina 2 también produce eh, una contracción de las células mesangiales intraglomerulares, que son estas que están marcadas aquí en azul, ¿ya? lo cual eh, el efecto que tiene es que reduce la superficie de intercambio de, disponible para filtrar en el glomerul. ¿ya? Y eso obviamente va a producir una disminución del filtrado glomerular. Entonces... Eh, otros eh, factores que pueden generar esta azotemia de tipo prerrenal es la insuficiencia cardíaca y también el, el shock séptico. ¿no? Y también eh, otro tipo de afecciones que interrumpan el flujo sanguíneo al riñón, tales como cierto tipo de cirugía, una lesión al, al riñón o eh, un bl bloqueo de la arteria que suministra sangre al riñón, ¿no? como en este caso una estenosis de la del arteria renal que se puede eh, se puede producir por un por una arteria, la formación de un eh, ateroma, un, por un proceso de arterioesclerosis, en este caso una disminución del flujo sanguíneo eh, por obstrucción de la arteria renal que va hacia los riñones. Ahora, eh, saltando un poco el orden, vamos a ir a las trastornos de tipo posrenal, que son de trastornos de tipo, de tipo obstructivo, y que interfieren con la eliminación de la orina desde el riñón. El más conocido por ustedes es la obstrucción del tracto urinario por cálculos renales. ¿ya? Los cálculos renales que eh, pueden ser, eh, ser obstrucciones a nivel del cáliz del eh, del riñón, así como está a la salida del riñón en el, el uréter o en alguna porción intermedia del riñón y también pueden ser a nivel de la vejiga. ¿ya? Eh, no voy a, a, a hablar tan en detalle de esto, pero eh, hay familias de, de cálculos renales que se pueden agrupar dependiendo de la, de la composición química del cálculo. Hay algunos como los más eh, espinudos, como esto de fosfato cálcico que que como son espinosos pueden causar más dolor que otros, y hay otros que son más redonditos, pueden ser eliminados y ni siquiera generar molestia eh, por mucho tiempo. Y, y los tamaños varían, de una simple arena, que la persona que tiene cálculo no se puede dar cuenta, hasta estos otros eh, de, eh, cálculos que pueden ser eh, más eh, espinosos y pueden generar molestia. ¿Ya? Ah, eh, el, el tratamiento de estos cálculos, eh, de, habitual de esto es eh, hacer cambios de dieta eh, o eh, disminución de sal e incluso y también aumentar el, eh, la producción de orina a través de consumir más agua otro trastorno de tipo obstructivo por renal eh, en el caso de los hombres puede ser obstrucción eh, causada por ejemplo por una hiperplasia prostática un aumento del de, de la próstata, no necesariamente asociada a un proceso cancerígeno, puede ser de tipo benigno, y esto hace una obstrucción de la uretra. ¿ya? Y eso va a producir una acumulación de orina en la, en, en la vejiga. Otra eh, cosa que todavía no está muy claro el mecanismo que puede producir eh, algún tipo de trastorno obstructivo es la enfermedad de Parkinson. En el caso de la enfermedad de Parkinson, eh, eh, el mecanismo de micción, que está controlado por el sistema simpático y parasimpático, tiene una cierta modulación a nivel de los ganglios basales por la dopamina. Y parece ser que la dopamina, el, en, el, en el caso de los enfermos de Parkinson, genera eh, un, un, eh, sí, lo que se llama un LUT, que son síntomas del tracto urinario. Eh, eh, inferior de, y lo que va a generar es un vaciado parcial de la vejiga. Ahora el problema de eso no es el vaciado parcial sino que al haber una cierta acumulación, o sea en el caso de los enfermos de Parkinson se produce una micción frecuente pero también se produce un vaciado parcial de la vejiga y eso puede llevar a algún tipo de infección y esa infección va a generar una inflamación que ya que puede bien o actuar a nivel de la uretra o puede actuar a nivel de los, eh, de los conductos eh, renales que transporta la orina del riñón. Otro um, trastorno de tipo obstructivo, pues, en el caso de las mujeres, puede ser el, el, el tipo de cáncer eh, cervical eh, o, de, eh, o eh, cáncer de cuello uterino, que en, puede producir o bien una inflamación o en su... Eh, en su proliferación hacia la cavidad pélvica puede eh, expandirse hacia el, la, los uréteres que vienen del, del riñón y causar una obstrucción. Ahora, bueno, eh, eh, tanto en, en el caso de los hombres como en las mujeres, eh, siempre se habla de que de los trastornos eh, porrenales podrían eventualmente subir, es decir, hacer una una infección acá que, que suba hacia el riñón, por ejemplo, en el caso de la pielonefritis en, en mujeres. Claro, eso, eso más bien lo que quiere decir que si hay algún tipo de, de infección que, que parta a nivel de, de la vagina, una infección, eh, perdón, a, a nivel urinario, como una infección urinaria, eso puede generar un proceso de inflamación que eventualmente esa inflamación se pase a los tractos eh, eh, de, de eliminación de orina y eso eventualmente produce, podría llegar a producir una inflamación y un proceso de tipo interrenal. Por eso es que una infección urinaria no puede ser tomada a la ligera porque eventualmente puede producir un tipo de, de proceso inflamatorio que genere finalmente eh, trastornos de tipos interrenales que es lo que vamos a ver Ahora. Ahora, los tipos de trastornos eh, intrarrenales que pueden ser por causas prerenales y también por causas porrenales, como acabamos de ver, pueden desencadenar eh, eh, cuatro tipos de trastornos. Una glomerulonefritis, enfermedades de tipo tubular, enfermedades de tipo intersticial o enfermedad de tipo vascular en el riñón. La glomerulonefritis, como dice su nombre, es inflamación del glomérulo y genera lo que se llama un síndrome nefrítico, Ya, Los síntomas que hacen sospechar de eso es la presencia de sangre en la orina o una orina oscura de color rojizo café o una orina espumosa debido al exceso de proteína en la orina o una hinchazón o edema de la cara, los ojos, los pies, las piernas o eh, eh, los abdomen por una disminución de la filtración. De, a nivel glomerular eh, la enfermedad tubular que está muy relacionada con eso es una eh, si hay una disminución de la irrigación a nivel del riñón puede producirse una, una, una isquemia es decir una disminución de esta irrigación y eso eh, eh, puede ser causado por una infección una cirugía una lesión directa, un, por ejemplo, en un caso de un accidente que dañe directamente el riñón, quemadura o inclusive esfuerzo físico extremo. Pero lo interesante de esto como luego cuando vimos el sistema cardiovascular, que esto también puede generar una especie de eh, lesión tubular que genera obstrucciones y eso genera un proceso de tipo obstructivo muy parecido a lo que veíamos en el caso de la arteriosclerosis. Este proceso obstructivo genera inflamación y va a llamar a que haya presencia de glóbulos blancos y neutrófilos y va a generar una, una, un proceso de tipo inflamatorio y una cosa obstructiva. Esta obstrucción, esta generación de estas como placas, ¿ya? producto de células tubulares, y también están presentes en la orina y pueden ser una manera de, de diagnosticarla. entonces eh, eh, entonces este es el caso por ejemplo una biopsia biopsia de, de riñón ya eh, que está con, eh, que son eh, que vamos mostrar características que sugieren algún tipo de enfermedad de tipo en este caso tubular ¿ya? en la flecha azul eh, eh, se ve zonas con pérdida de células en, en la pared del túbulo, eh, en las flechas eh, naranjas que está acá, eh, un aplanamiento de las células tubulares debido a la, una, dilatación, ¿ya? En, en una dilatación de los túbulos en la flecha eh, naranja y también está la formación de depósitos intratubulares que son son lo que muestran las flechas amarillas, estos pequeños depósitos, eh, o sea, en, perdón, en realidad este que hay aquí, ¿ya? que son estos desprendimientos de células tubulares. ¿ya? Y eh, también las flechas rojas aquí muestran que hay eh, formación de cilindros eh, glanurales. Gl gl glanurales ¿ya? Perdón. Eh, entonces todo esto eh, finalmente va... Eh, producir una disfunción a, a nivel de funcionamiento del túbulo. Ahora, eh, cuando tenemos la, lo que llamamos una nefitis eh, intersticial aguda, eh, tenemos una, una eh, presencia por, de, de varias características. Por ejemplo, aquí hay una invasión de células blancas al, al interior, fuera de los túbulos, ¿ya? lo que está produciendo eh, eh, evidenciando que hay un proceso de tipo inflamatorio ¿no? y eh, este proceso de tipos eh, inflamatorios van a producir finalmente una disminución de la filtración eh, glomerular otra um, cosa que, eh, que, eh, que puede producir eh, eh, esta inflamación de o una nefritis intersticial aguda son precisamente infecciones de tipo bacteriana ¿ya? entonces aquí hay algunos tipos de bacterias que pueden estar eh, interfiriendo eso y en la enfermedad intersticial eh, a nivel de lo que es eh, se puede hacer una biopsia del, del riñón y lo que muestra por ejemplo son presencia de glóbulos blancos en este caso eosinófilos en el intersticio, ¿ya? De una muestra, aquí está, aquí hay una nefrona, un corte de una nefrona, aquí está la cápsula de Bowman, aquí están lo, lo, las arteriolas ramificadas, ¿ya? Y, eh, y esto debería, esto es un corte de túbulo. y aquí en el intersticio eh, están eh, la presencia de glóbulos blancos. Y otra cosa de la enfermedad vascular es la tubulitis, la inflamación de, lo, de los, eh, de, de los túbulos renales, eh, que, por ejemplo, eh, es la presencia de células inflamatorias dentro de los túbulos, aquí están. ¿ya? Dentro de los túbulos. Y esto se probó, eh, es muy característico, por ejemplo, en los trasplantes. ¿ya? Entonces, los trasplantes, eh, eh, cuando tenemos rechazo de trasplantes, eh, es característica eh, la presencia de una tubulitis. Bueno, todos estos cambios pueden venir eh, gradualmente, juntos, separados. ¿Y cuáles son los resultados al final de todos estos cambios? Bueno, entonces hay varios cambios. Eh, por ejemplo, eh, hay cambios a nivel, eh, eh, hay como a, eh, hay una. Menor filtración de la urea a nivel de los túbulos eh, eh, y hay eh, por obstrucción de, de los túbulos, va a haber un aumento, una disminución de la excreción de la urea ¿ya? y se va a producir esta azotemia. ¿ya? Y, ups. Eh, también, eh, como hay eh, afecciones en los transportadores que del que están distribuidos a lo largo de los túbulos, ¿no? va, eh, lo típico eh, que se va a producir es una hipercalemia, un aumento de potasio en el plasma, o también se puede producir eh, eh, acidosis, eh, da, dado de que el balance del pH de la sangre está controlado por la eh, excreción de tanto de... Eh, protones de hidrógeno como de bicarbonato a nivel tubular en las distintas etapas, etapas por ejemplo, del, de los túbulos. Y eso eh, puede producir una acidosis que, si es prolongada, puede llegar a la enfermedad renal crónica, como vamos a ver en la próxima clase. Y como habíamos dicho al principio, eh, esto genera una condición de azotemia, que es una mayor concentración de moléculas relacionadas con el nitrógeno, como la urea. ¿Ya? en la sangre y esta eh, esta enfermedad eh, aguda del renal eh, renal puede llevar una necrosis finalmente de ciertos túbulos de perdón de cierta cantidad de nefrones y eso puede o no eh, en general, bueno en general puede ser reversible por eso estamos llamando de que esta es una enfermedad de tipo aguda en la próxima clase veremos la enfermedad como estos estos cambios pueden llevar a una condición más grave.